para mí la violencia contra las mujeres es cualquier acción que se realice y que no le permita a una mujer ejercer cualquiera de sus derechos.